coordenadas polares y cartesianas. En el curso de cálculo vectorial integral se suele trabajar en espacios tipo RN así que siempre tendremos una base con la cual trabajar y con ello un sistema de coordenadas. En diversas ocasiones es más práctico optar por unas coordenadas que por otras así que es importante dominar los cambios de coordenadas. Veamos el caso de R2. En el plano las coordenadas usuales son las cartesianas, pero también es común usar coordenadas polares. Podemos definir una función que transforme un vector de unas coordenadas a otras. Tómate un segundo para pensar en la función que transforme un vector en coordenadas polares a cartesianas. Considera un vector en coordenadas polares. Rho igual a r, theta. Por ejemplo, Rho igual a 2, pi cuartos. Veamos cómo se ve el vector en coordenadas cartesianas. Entonces podemos definir la función que nos dé el cambio de coordenadas, de polares a cartesianas, como la siguiente función. Sin embargo, hay que tener cuidado con el dominio de la función. Podemos entonces restringir el dominio para que los ángulos queden unívocamente determinados. Nota que si R es igual a 0, entonces el vector 0 tiene muchas etiquetas en coordenadas polares, a saber 0,θ, es decir, θ puede ser cualquier ángulo. De ahí que consideramos que el origen no tiene un ángulo asociado. Si no restringimos el ángulo, tenemos por ejemplo que dos coordenadas polares con ángulos diferentes van a dar a un mismo punto en las coordenadas cartesianas, tal como se muestra en las siguientes gráficas. Para el cambio de coordenadas de cartesianas a polares, considera el vector x igual a 2,1. Puedes notar que r es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado y el ángulo teta es igual a tangente a la menos 1 de 1 medio por lo que podríamos pensar que la función de cambio de coordenadas es la siguiente función. Y... casi. Debemos hacer un pequeño ajuste en la función previamente definida. Ya que nuestra función no considera muchos vectores, entre ellos 0,0 y r, pi medios. Si tomamos h de x, y igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada coma teta de x, y, donde teta tiene algunas restricciones por lo que ya mencionamos anteriormente en el video. Así podemos pasar de coordenadas polares a cartesianas sin ningún problema. Ya conocemos las funciones que nos permiten pasar de coordenadas cartesianas a polares y viceversa.